Atando cordones. La voz. La voz de, lo de lo que, que no sé. Tu herencia y tu raíz. ¿Atando cordones? Atando cordones. Son 22 minutos de las 14 horas Esto es Atando Cordones por Radio Estación Sur Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero eh, Situado en la calle 117 y 40 de la Ciudad de La Plata Y bueno, tenemos un invitado Un invitado de lujo, le podría decir eh, Que lo venimos siguiendo, persiguiendo social. casi hace varios meses Y ahora sí. finalmente está acá con nosotros Él es el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires El señor Javier Rodríguez Bueno, Javier, gracias por estar acá Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto estar conversando con ustedes eh, acá y bueno, tal como señalaba, si conversábamos recién, este, tenía la posibilidad, siendo un viernes, de, de acercarme hasta el estudio, así que para mí es un gusto. Igual, nosotros siempre optamos. Nunca le hicimos una nota así, precisamente de su trabajo. Eh, siempre esperábamos que viniera acá en el piso. Sí, y no, eso eh, siempre eh, eh, Charlamos un día con Nazario y dijimos, no le vamos a hacer la nota hasta que venga en el piso. Bueno, hoy <risa> se nos cumplió, lo tenemos acá. Sí, sí, <risa> sí. sí, sí. No, y era, qué sé yo, tres, cuatro, cuatro semanas atrás que tenía que estar, por cuestión de su agenda no pudo estar, pero bueno, hoy lo tenemos. La verdad es que yo me sorprendí cuando vos mandaste el, el, el audio al, al grupo que decías que hoy estaba, y dije, bueno, por fin se nos dio y ya está. Gracias, Gabriel, ¿no? Es un bueno. hombre que cumple la palabra. Bueno, gracias. Este, bueno, vuelvo a decir, para, para mí es un gusto y, y sí, era una que, que teníamos, la habíamos tenido que postergar en algún momento, este, pero bueno, me parece eh, muy importante y bueno, por supuesto, estar charlando de, de los temas que tienen que ver con, con la producción, ¿no? Que, este, creo que, que también es fundamental. Bueno, nosotros te vamos a llevar más que nada para el lado de la producción de la agricultura familiar, que es los temas que venimos trabajando siempre acá del programa. Eh, bueno, de la provincia es la primera vez que podemos decir que tenemos una dirección de agricultura familiar, que hay algunas políticas públicas muy buenas y otras que falta fortalecer, que siempre recalcamos. Eh, bueno, ¿cómo surgió toda esa idea? ¿Cómo de crear la dirección de agricultura familiar y después las diferentes direcciones ahí? Bueno, mirá, la verdad que este, yo me acuerdo al principio, de, este, antes de la gestión, después de que se ganaran las elecciones, que el gobernador me pidió ir planteando un poco cómo iba a ser el, el organigrama del ministerio y para nosotros no había ninguna duda de que un área iba a ser de, de agricultura familiar. En realidad después nos llamó un poco más la atención cuando empezamos a averiguar con más detalle y veíamos que en realidad no, no había hasta ese momento. ¿no? Es decir que yo casi que haría que la pregunta debiera ser al revés. Este, cómo es que en la provincia de Buenos Aires, a diciembre de 2019, no teníamos un área de agricultura familiar. Este, yo creo que en ese sentido, y bueno, y creo que con una palabra que, que yo sé que es muy querida para los agricultores y las agricultoras familiares, eh, empieza a ser una reparación, ¿no? una reparación en términos del lugar que para nosotros tiene que tener la, la agricultura familiar y que efectivamente, lamenta y lamentablemente, en muchas situaciones no, no ha tenido. ¿no? Nosotros siempre decimos que eh, muchas veces se habla de las millones de toneladas que se producen, de esto, de lo otro, eh, pero a nosotros nos interesa la producción porque sabemos que atrás de la producción hay productores, productoras, este, y que ese es el verdadero eje, ¿no es cierto? Que lo que nosotros tenemos que, que hacer siempre que hablamos de fortalecer la producción, de impulsar la producción, en realidad es fortalecer a los productores, a las productoras y que esa es nuestra verdadera este, eh, tarea, ¿no? Y bueno, en ese sentido era claro, este, sabemos que este, las distintas estadísticas muestran ¿no? la importancia que tienen los productores de la agricultura familiar en cuanto a cantidad, y bueno, vuelvo a decir, lo raro era que no hubiera un área eh, pensada en eso, ¿no? Y, y lo otro es que también hay que decir que, la inexistencia del área eh, tiene que ver con que eh, no había políticas, es decir, claramente no había políticas orientadas eh, a los agricultores y a las agricultoras familiares, y, y ahí es un poco como vos decís, en estos, eh, en estos años hemos ido construyendo políticas, a veces, eh, y hoy creo que queda claro también, eh, 2020 en medio de la pandemia, este, claro, toda la situación que veníamos hacía que prácticamente no hubiera ni presupuesto para actividades de, de la agricultura familiar este, y tuvimos que empezar a, a pensar y a buscar de qué manera este, tenerlo y bueno, se fueron generando tanto programas de nivel provincial como también algo que fuimos pudiendo hacer es que algunos programas orientados a la agricultura familiar pero que no incluían a la provincia de Buenos Aires, le incluyeran. ¿No? que eso era lo otro, porque así como desde la provincia no había un área de agricultura familiar, eh, claro, la mirada a veces este, nacional no la consideraba porque si la propia provincia no la tenía en cuenta este, era también lógico o entendible este, y eso se terminaba reproduciendo a, a nivel nacional. Por supuesto que además eh, tiene que ver con eh, la mirada que tenían Macri y Vidal este, de la producción, de, de los productores de la agricultura familiar, este, y que, bueno, que obviamente genera un vuelco con, con el nuevo gobierno. Uh -huh. Te vemos muy activo en, en las redes, bueno, en los medios de comunicación, en las redes, estuviste eh, por Mercedes la semana pasada, estuviste en Ayacucho, ayer creo que estabas en Luján, si mal no recuerdo. Eh, ¿Qué estuviste haciendo estos, estos últimos días? bueno Sí, la provincia tiene 135 municipios, ¿no es cierto? Y algo que nos pidió en su momento, de hecho lo... Este, nos lo pidió el gobernador Axel Kisilov en el momento mismo de, este, de la jura como ministro, nos pidió que seamos este, ministros militantes, ¿no es cierto?, que le pongamos este, vocación, ganas, compromiso al lugar donde, donde estamos, al, al, al lugar que ocupamos, este, y esa es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, este, poder este, transmitir, llegar a los distintos lugares, eh, con las políticas públicas que hay, porque creo que lo otro interesante es que hoy hay un conjunto de políticas públicas y que por supuesto está siempre el desafío, nosotros decimos las políticas públicas de, del sector agropecuario tienen que llegar a los pequeños productores, a los me productores medianos, el desafío está en que realmente lleguen y no que queden en letra muerta, no en letra escrita pero que no se cumple nada y para eso es fundamental también la, la presencia territorial, el organizar reuniones. Yo siempre digo que es cierto que yo estoy eh, muchísimas veces recorriendo los distintos lugares, este, pero la verdad que hoy hay un ministerio con mucha presencia también en el territorio. Es decir que, eh, aunque tal vez no voy yo, pero va un técnico, va un profesional, va un director, este, y eso este, ha sido un vuelco de un ministerio que en la gestión de Vidal estaba cerrado. Es decir, nosotros cuando arrancamos y preguntamos, ya no solo en la agricultura familiar, cuando preguntamos, bueno, ¿Cuáles son las políticas que había en este ministerio? ¿Qué es lo que se venía haciendo? Uh -huh. este, la verdad que lo único que había era lo que se conoce como la ley ovina, un programa nacional este, que a duras penas había sobrevivido casi por, por vocación y voluntad de la gente que trabajaba ahí, del equipo técnico, este, pero claramente sin una definición, este, y sin una definición de, de continuar, ¿no es cierto? Y, y hoy creo que tenemos un conjunto de políticas, por supuesto, yo creo que siempre eh, faltan más cosas, ¿no? Y también lo que suele suceder, y a mí me parece que es sumamente interesante que así sea, este, que cuando tenemos un logro, empezamos a pensar en los desafíos siguientes. Y este, a mí me parece excelente que sea eso, bueno, en un contexto sumamente complejo como el que estamos. Esas políticas que vos hablabas incluyen, hay mucho mucho de enfoque agroecológico, que es lo que lo que está surgiendo, lo que se viene, se, se supone en los últimos... Próximos 15, 20 años se va a hablar mucho y cada vez más, y va, la gente va, los productores van a ir hacia esa forma de, de producir. Sí, yo te diría que primero hay una premisa más general. Uh -huh. Para nosotros, el pequeño y el mediano productor no tiene que tratar de copiar al productor de gran extensión. Y eso a veces se dice, ¿no? Porque a veces se muestra, mira, este es el modelo exitoso de Fulanito, tal. Que, sí, claro, pero produce en mil hectáreas. ¿Eso es una respuesta o es una solución para el que tiene 50 o para el que tiene 5? No. Entonces, para nosotros es fundamental, y esto lo planteo como un contexto más general, que, que planteemos, que entendamos todos, que bueno el productor mediano y de pequeña escala tiene que hacer otras cosas que los que hace el de gran escala. Y tiene que ser esa de otras cosas, por ahí es una técnica distinta, por ahí es un producto distinto, por ahí es algo diferenciado, Digo, pero tiene que buscar un camino eh, diferente. Uh -huh. No es fácil porque, primero porque muchas veces se encuentra con que incluso lo hemos visto en otras épocas, incluso desde el Estado a veces se baja el mismo discursito para todos, ¿no? Y nosotros entendemos que no, que no es cuestión del mismo discursito para todos. La política tiene que ser diferenciada, tiene que ser específica de las distintas escalas. Y en ese marco nosotros también escribimos y escribimos este programa que, que vos me decías eh, de agroecología. ¿No es cierto? De que, bueno, los productores, este, muchos pueden diferenciar su producción este, sin al no utilizar agroquímicos y eso les permite este, generar un producto que es diferenciado. ¿no? Nosotros siempre tenemos la mirada de que para promocionar algo, este, para impulsarlo, tiene que ser integral. Entonces, con el programa de agroecología, planteamos que hay una certificación a los productores que es gratuita. Hay un acompañamiento técnico en, en las chacras experimentales. Hemos ido generando desarrollo tecnológico y por lo menos experimentaciones en materia agroecológica. Generamos una red de facilitadores agroecológicos este, que pueden brindar capacitaciones a otros productores. Bueno, hay un y financiamiento específico. Entonces hay un conjunto de acciones que dicen, bueno, esto es, hace a que realmente eh, el, los proyectos, los productores que hacen agroecología puedan... Este, expandir. Hoy estamos hablando eh, que tenemos unas 57.000 hectáreas uh -huh. este, eh, en producción agroecológica o en transición hacia la agroecología, un poco más de 600 productores en, la misma, en estas características, que bueno, vuelvo a decir, es una línea de trabajo, lo digo porque este, nosotros no decimos que todos los productores tienen que hacer esto, sí que el Estado tiene que brindar las herramientas para que eh, sea accesible y sea una tecnología que esté disponible y que después el productor diga, pues no, sí. yo prefiero hacer esto yo prefiero hacerlo de esta otra manera pero que esté accesible y, y que el conocimiento esté disponible porque muchas veces lo que ocurre es, no, yo no sé cómo se hace y entonces, bueno, todo se eh, encamina o se encasilla en lo que a veces se vende este, como un único modelo como un único esquema posible, yo creo que eso sí hay que romperlo este, y, y bueno, y por supuesto trabajar en esta línea también Bien. Eh, algunas cosas, algunas complicaciones que vemos y vivimos cotidianamente el tema de agroecología, es algunos eh, preparados que no se puede hacer uno en la casa, por ejemplo, hoy cuando iniciamos el programa hablábamos del jabón potásico cómo se fue el precio, qué caro que está eh, que uno no lo puede preparar en cualquier lugar, ahí está la posibilidad de que el ministerio Empiece a crear biofábricas así, específicas. No digo que sean los comúnmente que podemos prepararlo en cualquier lado, sino que hay algunos que necesitan lugares específicos o tratamiento específico. Eh, y son sí, costosas. Tal cual, a ver, creo que son los, los temas vinculados al, al surgimiento y a la promoción, ¿no es cierto? Hay toda una. Eh, todavía hay un limitante en la, en la producción de los biopreparados, ¿no? Esto que se conoce como los biopreparados. Eh, yo sé que. Este, nosotros lo que hemos definido eh, es ahí articular con la Universidad Nacional acá de, de La Plata que viene y que tiene una historia en producción de bioinsumos este, pero que por supuesto estamos también este, con la idea de avanzar en, en, esto, en este sentido también porque lo vemos como un, como un limitante este, y lo otro que vemos muchas veces es que esa posibilidad este, también puede ser eh, llevada adelante por distintas organizaciones cooperativas de los propios productores que brindan ahí una, una posibilidad este, también interesante para, para su fortalecimiento. no es cierto Yo creo que otro componente eh, clave para señalar cuando hablamos de la agricultura familiar este, es fortalecer eh, el asociativismo, para decirlo de una manera lo más genérica posible. Uh -huh. El asociativismo es bueno que se colabore entre los distintos agricultores y agricultoras familiares a veces en asociaciones, a veces en cooperativas, en organizaciones distintas formas, pero eso nosotros como Estado lo que tenemos que hacer es tratar de facilitar el encuentro, facilitar el fo y cuando hay este organizaciones, tratar de fortalecerlas. Porque creo que eso es lo que hace también a que cuando haya cualquier tipo de inconveniente este, y eso surge muy claramente, por ejemplo, en las historias de, de las cooperativas agropecuarias. ¿no? Cuando hay momentos de inconvenientes, bueno, si hay una organización, si hay una cooperativa, tiene la posibilidad tal vez de sostener al productor. Bueno, hoy, te, este año te adelanto semillas y después vemos. Y creo que eso es fundamental y que eso se dé este, entre los propios eh, productores. no Creo que eso es un componente eh, fundamental. Vos me preguntabas de algo concreto... Yo creo que en algo concreto, desde el Estado, nosotros estamos trabajando en fortalecer la producción de biopreparados y creo que también está bueno este, que eso sea una herramienta para fortalecer también eh, las organizaciones de la agricultura familiar. Sí, me parece espectacular. Por ahí eh, preguntarte, el tema de, como decía Silvio, es, hay productores o organizaciones que tienen algunos ya su biofábrica, otros que preparan en casa, eh, lo que sí tendría que haber algo que sea eh, único, por ejemplo en la preparación de distintos productos porque como para decirte, eh, yo personalmente preparé eh, purín de paraíso hice con un, un bidón con una eh, digamos, con un porcentaje y otro con otro. Pero ahí está, eh, así como ese, van a ocurrir muchos, por ejemplo. Y después, a la hora de, de la aplicación, eh, es un tema. Tenés que saber cuánto es la aplicación. Por y eso, eso quema. Por eso, por eso <risas> habría que trabajar a, eh, en una cartilla de, de cuánto, por cuánto tenés que preparar y todas esa cosa. Y después otra cosa. Ya las dos preguntas juntas. Para lo que es eh, la producción agroecológica, dijiste... Mencionaste que diferenciar el producto ¿Están dados los mercados para la, la venta del, de la producción agroecológica? Bueno, eh, la primera pregunta, sí, yo creo que es algo para trabajar eh, La provincia de Buenos Aires es la primera provincia en tener un programa de promoción de la agroecología No solo es la primera en tener, sigue siendo la única este, por supuesto que nosotros yo aproveché también para invitar a otros ministros a que sus provincias este, la tengan, es decir que de alguna manera estamos haciendo punta en este sentido y nos aparecen estas cuestiones de que claro, ha ido surgiendo porque no es que nosotros como provincia definimos avanzar en la agroecología este, en el aire definimos porque sabíamos que había distintas experiencias, algunas de, este, de un tiempito otras de más años y nos parecía importante, bueno, empezar a este, aglutinar todas esas experiencias y orientarlas y ordenarlas en un sentido. Este, y creo que empiezan a aparecer estos temas que son fundamentales. Bueno, listo, por ahí hay alguien que lo viene haciendo este, hace dos años y, le, y dice lo hace de tal manera, y hay otro que lo hace hace ocho años, y hay otro que arrancó ayer. Bueno, hay que empezar a pensar en bueno de qué manera este, todos nos entendemos y manejamos el mismo lenguaje. Y tenga la misma concentración todo. Y tenga la misma concentración, porque si no alguien te va a decir yo tengo tal producto... Este, tal el video preparado y vos vas a entender una cosa, pero Silvio sí va a entender otra, porque entiende otra concentración, y eso este, sí, es verdad, es parte yo creo de, es parte de esto, del trabajo que tenemos eh, que llevar adelante, y yo creo siempre de, de un trabajo conjunto que hay que hacer, este, sabiendo que estamos haciendo punta en esto, con lo, con lo cual cada vez nos vamos a encontrar este, con nuevas cosas, no solo con estas, sino con bueno, con evaluaciones científicos, tecnológicas, con un montón de cosas, ¿no? Este, vos querías decir algo, Silvia. No, no, no, me quedé mirando nomás y no, pensando me, me en me la siguiente pelá, pregunta. Me, me no, no, porque, <risa> pelá, porque me quedaba la, segunda... la parte de la comercialización, Exacto, si sí, sí. hay espacio. Eh, nosotros venimos trabajando con el programa de mercados bonaerenses y estamos presentes en 103 municipios, este, estamos realizando este, ferias en unos 150 lugares. Este, y es una manera de construir canales de comercialización distintos, ¿no es cierto? Creo que lo que hay que entender es que la producción agroecológica tiene que tener también la posibilidad de la diferenciación. En estos mercados, y bueno, con la certificación agroecológica se está pudiendo vender este, directamente con este, certificación agroecológica este, y directamente eh, productores o grupos de productores. Es decir, que hay canales. ¿Significa eso que en todos los mercados eh, existe ese canal de comercialización? No. En la provincia de Buenos Aires tenemos 52 mercados concentradores. Digo, el más conocido, obviamente, es el mercado central de Buenos Aires, pero este, está el mercado concentrado de La Plata, el de Verazategui, hay un montón de mercados, hay 52 mercados. Este, y nosotros estamos viendo y conversando también para que haya espacios para comercialización a través de estos mercados este, que permitan diferenciar el producto. Hoy creo que está claro que eh, los consumidores están requiriendo esto, están demandando esta producción, es decir, que hay una demanda y hay que encontrar eh, los canales. ¿no? Muchas veces los productores o las organizaciones encontraron forma de comercializar los bolsones, ¿no es cierto? Una forma muy directa, pero yo creo que también hay que empezar a pensar y buscar este, los canales tradicionales a quienes les interesa también tener un producto diferenciado y poder mostrar este una diferencia creo que es parte de los desafíos es decir por un lado las organizaciones han ido construyendo sus canales nosotros desde la política pública desde el estado hemos ido construyendo con el programa mercados bonaerenses este y, y bueno y por otro lado creo que todavía hay un desafío en muchos de los canales este más tradicionales no después acabamos otro. de no, dale, dale, dale. Acabamos de abrir el mercado en Ensenada, uh -huh. sí. este, y ahí también ahí estamos este, con la posibilidad de vender productos eh, agroecológicos. Es decir, que se están abriendo lugares, bueno, yo creo que todavía hay este, espacio para, para ampliar. Otro de los temas para la agroecología, en, en el caso de la, de la hortaliza de, de verdura y de fruta, las semillas, por ejemplo, de un morrón, de un tomate, de un cherry... Eh, ¿Se está dado, está dado esa posibilidad de que la reproducción de semillas? Bueno, eh, la verdad que este, es un tema fundamental que muchas veces este, no se ve, ¿no? Eh, la Argentina tiene una enorme capacidad científico, técnica, y sin embargo importamos este, la enorme mayoría de las semillas de hortalizas. ¿no es cierto? este y, y la verdad que es un absurdo. Para nosotros eh, hay que construir soberanía en este tema este y que se produzcan las semillas localmente, nacionalmente. Eh, por supuesto, nosotros lo planteamos a nivel provincial este y desde la provincia estamos convencidos que hay que hacer esto y venimos trabajando en una línea eh, que ya está empezando a dar los primeros resultados en este sentido. Eh, en un convenio con... Eh, con la Universidad de Buenos Aires Que ellos tenían algunas este, Algún banco de semillas Y cantidad Probamos en el 2020 Probamos 90 variedades de tomate Por ejemplo este, De esas se fueron seleccionando En el 2021 probamos 45 Y de esas 45 variedades Ahora, en este año, estamos este, Multiplicando semillas De tres variedades seleccionadas Es decir que estamos arrancando Ahora sí están en etapa de producción este, semillas de este, tomates que bueno que van a empezar a tener estas características no es cierto primero producidas localmente con características este, nacionales adaptadas a la región este, y, y con este contenido también de construir soberanía no es cierto que me parece que es fundamental y que hace también algo que no lo dijiste pero siempre está implícito los costos claro, no porque sí, sí. digo porque estamos hablando muchísimas veces no cualquiera este, ustedes lo tienen sin duda muy claro Hablamos de cualquier este cuestión importada en, en producción eh, hortícola y es un problema y creo que eso es un desafío. Yo planteé el ejemplo del tomate porque me parece que digamos, la producción este muy más significativa también en el cordón, este pero nosotros venimos trabajando, bueno, en batata, venimos trabajando en en alcaucil, venimos trabajando en otros cultivos también con esta idea de, bueno, tenemos que impulsar la producción de genética nacional, las capacidades están tecnológicas, y por supuesto, está también la decisión política de invertir, de, de decir, bueno, nos interesa generar ciencia y tecnología este local para, para el desarrollo nacional. El... Javier, estamos hablando con Javier Rodríguez, el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, es licenciado en Economía, de la UBA, bueno, tiene una vasta trayectoria también en el sector, en el Ministerio de de Agricultura en su momento, ahora Secretaría. Te vuelvo un minuto a la comercialización. El Otro día vino acá a esta mesa Matías García, el investigador que lo conoce muy bien, y él decía, eh, no sé si coincidís, pero decía como que todo lo, lo que es mercado alternativo que vos estuviste comentando y, y que está bien, que hay que hacerlo, es como que no alcanza a la hora de, de, de abaratar los productos y de romper esa cadena de comercialización, es, esos eslabones que por ahí eh, encarecen el producto y te encarece todo el sistema en general. ¿El Estado puede hacer algo? ¿Ustedes como provincia pueden ir atacando, en, en, entre comillas, no es esa cadena para que el producto eh, sea un producto bueno, de calidad y también llegue a un buen precio y le, y le pague lo que le corresponde al productor? Bueno, nosotros en el programa Mercados Bonaerenses este, estamos vendiendo, los productores están vendiendo... A un precio que es un 25% más barato que el precio de las cadenas eh, convencionales, tradicionales, incluyendo ahí este, otros productos, ¿no es cierto? Porque también se venden lácteos, también se venden carnes, etcétera. Este, por supuesto que eh, comparado con otros lugares, este, estamos siempre en estos promedios, ¿no es cierto?, comparados con una verdulería que genera toda la cadena. Este, eso nos permite en primer lugar decir, bueno, por supuesto está la posibilidad, se puede abaratar y qué es lo que además pasa y que los productores también este, venden bien, no es que venden mal porque, digo, no es que el consumidor paga 25% menos y eso va en detrimento del productor no, no, al contrario, al acortar la cadena uh -huh. este, actúa también a favor del, del productor es decir, que yo creo que esas alternativas de acortar la cadena y la verdad que dan sus frutos ¿Qué es lo que ocurre? No es un proceso automático, no es que el mercado automáticamente, eh, no, el mercado tiende a generar este, concentración y tiende a generar la aparición de intermediarios, ¿por qué? Porque, bueno, porque buscan más volumen este, de producción y entonces este, tienden a generar lo otro. Yo creo que ahí tiene que estar claramente este, la acción decidida de, del Estado, este, buscando que no se dé esa concentración y buscando que los canales más cortos de, de, de comercialización sean factibles. La otra línea de trabajo que nosotros tenemos es que en estos mercados mayoristas que yo mencionaba, este, que son 52, uh -huh. eh, se está también realizando de manera periódica, algunos una vez por mes, dependiendo, una vez cada 15 días, ventas minoristas. Es decir, que están comenzando también a achicar de alguna manera esa cadena de comercialización y eso es otra forma. Yo creo que hay que buscar varias formas este, diferentes. Después, por supuesto... Eh, siempre está este, el desafío de que, de que esto sea todavía más masivo, todavía más generalizado, este, que, que creo que bueno que las condiciones están para que haya una expansión de, de esto, por supuesto, con la decisión clara y el acompañamiento del, del Estado. ¿no? Eh, recién mencionábamos el caso del mercado de, de Ensenada, nosotros estamos trabajando para que haya 10 mercados así. Este, y eso ahí empieza también a, a cambiar, porque bueno, claro. ya no es este solo distrito, estamos trabajando en Ensenada, pero también estamos trabajando en Verazategui, en Varela, en Lomas de Zamora, este, en Morón, en Ituzaingó, en Escobar. Entonces, bueno... Todo este, el, pe, el, pe, el, el cordón... De la Ciudad de Buenos Aires, en, en, en AMBA, como se dice ahora. Sí, más, <risa> varadero, claro. más, hablar, eh, claro. más varadero, más Tapalqué, y uh -huh. este, algún otro lugar que por ahí me olvidé. Este, ¿Donde, pero, se, donde se consume más todo la, lo que comemos. Do, exacto, exacto. Uh -huh. este, y donde exacto. es importante generar estos canales. no Pero vuelvo a decir, no es algo que... El mecanismo de mercado, el libre mercado lo genera automáticamente, se necesita, este, y eso a veces suena paradójico, ¿no? pero fíjate que desde la política pública este, eh, inauguramos un mercado, ¿no? y eso de alguna manera está, bueno, porque si, la verdad que si no, no estaba esa posibilidad. Y para los productores, si no, es imposible acceder a tener un lugar, un puesto, con determinadas condiciones. Uh -huh. Y nos viene muy bien a todos los productores. No, no hablo por mí, que soy floricultor, pero acá en La Plata tenemos el mercado de descarga y descarga más cara del país. Uh -huh. eh, bueno, eso no a eso no iba mi pregunta. Ahí va en concreto mi pregunta, es el tema del valor agregado. Eh, Sé que se viene trabajando, se viene trabajando muy fuerte y se viene... Bueno, lo voy a dejar que lo digo, cuente usted. Sí, la verdad que... Eh, eh, mirá, este, yo supongo que los oyentes conocen el tema, este, pero eh, la verdad que eh, acá en el Gran La Plata, como se conoce, o el cordón este, hortícola, tenemos la producción más importante hortícola del país, este, y sin embargo prácticamente no hay una industrialización de esa producción. Este, y todo lo que suelen ser envasados, incluso de tomate, en realidad vienen de otra región. Este, y, y eso es un problema, este, primero porque visto como producto para los consumidores termina siendo más caro, pero además para los productores que muchas veces este, lo que tiene la producción hortícola, sin ninguna duda, son... Este, etapas este, muy claras de ciclos, ¿no es cierto? Hay un momento de abundancia, hay un momento donde este, no es la temporada y cuando hay abundancia caen los precios, etcétera, La industrialización es fundamental, uh -huh. es fundamental para regular, para acomodar un poco más esos ciclos este, y además para generar más oportunidad de trabajo, para generar este, más empleo. Eh, y bueno, en, la, en el Cordón no estaba, nosotros venimos trabajando muchísimo. Eh, primero con determinadas figuras como es la, la unidad Pupa que es este, una reglamentación que le permite a los productores industrializar localmente este, y tener las habilitaciones este, y después también estamos trabajando, que es lo que decía Silvio este, con un proyecto muy interesante de generar este agregado de valor en, en la chacra experimental de, de Gorina este, para nosotros justamente el trabajo este, de, de de experimentar, de mostrar, de extensión eh, tiene incorpora también el agregado valor no es solo la producción primaria donde tenemos que, que estar trabajando bueno, eh, le recordamos a los, oyentes, a los oyentes que estamos hablando con Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario. Quien quiera comunicarse, hacer alguna consulta, una pregunta, aproveche estos minutos que está acá el ministro al 221-477-4314 o en, en vivo que está saliendo en YouTube en este momento en Atando Cordones, el YouTube de Atando Cordones de Radio Estación Sur. Javier, eh, dos consultas. Primero, una, una bien coyuntural, que es la sequía que, que nos está atravesando. Quizás acá no se note tanto, que, bueno en el cordón más que en la ciudad pero en lo que es la, en la región en la, el país te diría y la provincia de Buenos Aires hay, hay mucho mu, mucha, eh, muchas dudas de lo que va a pasar y bueno que tiene alguna política de mitigación de, de emergencia con, con respecto a eso sí tal cual arranco un poco con el diagnóstico de eh, ¿Sí? lo que se estuvo dando es un periodo de, de seca, con precipitaciones eh, realmente muy por debajo de, de los promedios. Este, y sobre todo, si pensamos en un ciclo de los últimos tres meses, no salvo este, hará unos días que hubo precipitaciones bastante generalizadas, este, pero se da este periodo de, de tres meses este, y eso se da eh, sobre todo en la región eh, desde el centro hacia el norte de la provincia de Buenos Aires esto hizo que lo que se conocen como los cultivos de invierno en muchísimos lugares tuvieran problemas y bueno, lo otro que está también apareciendo con problemas es todo lo que tiene que ver con las pasturas ¿no? porque este, al extenderse también a la primavera bueno, las pasturas que se supone que tendrían que estar bueno, creciendo vos, ¿sí? no están creciendo porque no tienen este, agua o están creciendo en mucha menor eh, medida uh -huh. en función de eso nosotros este, estamos trabajando y ya eh, en eh, la provincia lo que tiene es eh, una, un procedimiento de declaración de la emergencia que brinda este, determinados beneficios, eh, trabajando con las comisiones locales de los distintos municipios. Es decir, a nivel de cada municipio se forma una comisión local integrada por el municipio, integrada por los representantes de, las, de los productores, donde va también la provincia, donde está el INTA también. Y en función de eso, se recomienda la declaración de emergencia, se estudia la situación, etc. Nosotros ya trabajamos... Este, ya recibimos y nuestra Comisión Provincial este, recomendó aprobar en 13 distritos las declaraciones de emergencia que tienen que ver con esta situación. Nosotros ya veníamos trabajando y seguimos trabajando en una línea este, de prevención, ¿no es cierto? Esta declaración de emergencia es de alguna manera, bueno, generar herramientas para mitigar los efectos, para mitigar los daños, eh, pero por supuesto que para nosotros este, es fundamental y seguimos trabajando con una línea de prevención de la emergencia que es la generación, de, en algunos casos, de, de mayor forestación, de, este, la generación de determinadas técnicas que permitan eh, afrontar de otra manera las eh, las temporadas secas como, como son las que, la que estamos atravesando. Sí, sí, porque estaba viendo le, las previsiones que hasta febrero, eh, que está el fenómeno de la, de, la, de la niña este que se produce en el Pacífico allá, eh, que hasta febrero vamos a seguir más o menos igual que ahora. no Poca lluvia y mucho, mucho, mucha... Eh, amplitud térmica también, eso ha habido también, ha habido heladas eh, tempranas y, y ahora tardías, tardías, como que se juntan varias cosas. Sí, tal cual. Este, yo hablaba un poco de los daños que ya hubo y un poco y lo que se está viendo en los distintos pronósticos es que este, hasta febrero eh, los niveles de precipitaciones van a estar por debajo de la media. ¿no? Y eso, bueno, por supuesto que a nosotros nos nos lleva, por un lado, desde ya, nuestro compromiso es si hay situación de emergencia, vamos a estar como Estado provincial, ese es el compromiso este, que asumimos, eh, pero además también ir generando las herramientas para prevenir o para recomendar eh, técnicamente también cómo afrontar esta situación a los productores, ¿no es cierto? Porque sabemos que eh, los niveles de precipitaciones van a estar por debajo de la media seguramente, bueno, hay técnicas, por ahí son cultivos más tardíos, por ahí los ciclos más cortos, bueno, hay distintas posibilidades este, para afrontar esta, esta situación y mitigar los efectos, ¿no es sí, cierto? Sí, se trata de eso. Y otra otra pregunta que, que en esta sección quería hacerte es, eh, se habla mucho de, de lo, acá en el cordón del productor hortícola, del ganadero, pero hay un chacarero, el, el, la figura del chacarero en la provincia, que es muy tradicional, el, el, el, el, quizás eh, lo más tradicional que tenga la provincia sea, sea esa figura del chacarero, de que produce un poco de todo, ¿no? Y que por ahí no hay políticas para que... que quizás sea más mediano productor que pequeño o pequeño y mediano, y quizás a, a nivel nacional, y a, y yo trabajo en Olinta, así que también lo puedo, lo puedo eh, decir, y a nivel también, no sé, dirás vos, si a nivel provincial, ¿hay una política para ese chacarero que, familiar que viene de 100 años produciendo en su mismo campo eh, y que por ahí eh, está en el medio, digamos, entre lo grande y el pequeño? Sí, sí, yo decía antes que este, este ministerio no tenía antes este, políticas, pero nosotros desde la provincia sí tenemos uh -huh. y tenemos la mirada, por eso yo decía, bueno, no es lo mismo el que produce en varios miles de hectáreas que el que produce en 100 o el que produce en 400 o en 40 o en 5. Este, y, y tenemos políticas específicas eh, de distintos nivel. En eh, materia impositiva, que es un tema que por supuesto... Este, suele, ...suele ser interesante también... ...nosotros lo planteamos cada año... ...que el inmobiliario rural fue siempre segmentado... ...¿qué significa segmentado? ...que el aumento fue mayor... ...para este, las que tienen mayor extensión... ...y más bajo para los que tienen menor eh, superficie... ...esto significó que todos los años... Este, ...más de la mitad de los productores... ...tuvieron una actualización del inmobiliario rural... ...por debajo de la inflación... ...es decir que fue perdiendo el peso relativo con esta idea de, bueno, escalonado, ¿por qué? Porque también, por supuesto, el Estado necesita recursos, uh -huh. este pero eso ha permitido que los estratos medianos y los estratos más chicos eh, tuvieran un incremento del inmobiliario rural por debajo de la inflación, en algunos casos incluso de manera muy, muy sostenida. Después el acompañamiento tecnológico... Eh, nos parece que es una herramienta eh, sumamente importante, el acompañamiento técnico, nosotros lo estamos haciendo desde las chacras experimentales y creamos un programa que es el Programa de Desarrollo Rural Bonaerense, que es un acompañamiento a grupos de productores, que muchas veces los productores medianos tienen también algún tipo de asociación este y estamos generando ese programa, que de alguna manera eh, replica la lógica del programa de cambio rural, que seguramente uh -huh. este, conoces pero bueno, a nivel provincial nosotros tenemos también un programa específico. Y creo que la otra línea este, fundamental en, en este tema eh, es el financiamiento. Nosotros hemos ido permanentemente trabajando con el Banco Provincia para que estos estratos de productores que tienen este, eh, acceso al sistema financiero, no es que no lo tienen, sino que es un estrato que lo suele tener, tenga más financiamiento. Este, y eso, la verdad que el Banco Provincia hemos podido interactuar eh, de una manera muy clara, y hoy sectores medios, sectores de productores medios o pequeños tienen acceso a distintas líneas de financiamiento que es fundamental ¿no? Eh, lo que tiene la producción agropecuaria es que cada año tiene que, cada año, cada ciclo tiene que reiniciar la, la producción, para eso se necesitan recursos y bueno, es fundamental que haya un acompañamiento del, del banco, desde el banco provincia como nosotros lo planteamos. Javier, ¿tenés un ratito más? Porque tenemos una pausita corta y ya y después seguimos, te liberamos. Sí. ¿Eh? Vamos a una pausa musical. ¿Te gusta escuchar algo, algo especial, alguna música especial? No, bueno. lo que ustedes digan está, <risa> está perfecto. Te agarró el trabajo, deditos mágicos. <risa> 15 horas, 6 minutos, 3 y 6 de la tarde, eh, atando cordones este programa que va todos los viernes de 14 a 16 horas. Eh, acá en Radio Estación Sur, quien quiera comunicarse puede hacerlo al 221-477-4314 o ver eh, el, el YouTube en vivo que estamos haciendo en este momento de Atando Cordones en Radio Estación Sur. Estamos con la presencia acá en el estudio de Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario, al que agradecemos otra vez por, por su visita. Y Javier, te pregunto, digamos, siempre, en este programa siempre hablamos del cordón y que, hay, que, hay que es necesario ordenar el territorio, ¿no? Y el cordón hortícola de la plata está dentro de esta gran, gran estructura de, de ciudad y, y junto con el AMBA, ¿no? Eh, ¿Ustedes están pensando este ordenamiento? Eh, depende mucho de, de la relación con los municipios, las, las relaciones políticas también hay que pasan ahí. Pero, ¿cuál es tu visión de eh, eh, si tiene que haber un ordenamiento territorial? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Bueno, sí, por supuesto que tiene que haber un ordenamiento. Me parece que eso es fundamental. Uh -huh. eh, a nosotros que nos interesa la producción. Pero además que entendemos que tiene que haber producción de alimentos. Este, creo que nos parece que es fundamental que haya realmente un, un ordenamiento. Si no, lo que ocurre es que permanentemente hay distintos problemas, muchas veces conflictos también por desplazamientos, no? porque a veces es que determinada country empieza a querer desplazar o, este, o determinado barrio empieza a desplazar a cierta zona productiva y la verdad que nosotros necesitamos de la producción de alimentos. Este, creo que eh, la provincia de Buenos Aires, este, como vos sabés, tiene una organización donde este, la autonomía municipal es muy importante en, en muchos de estos temas, por supuesto, y ahí eh, creo que hay posiciones bastante diferentes, ¿no es cierto? Eh, nosotros, eh, la verdad que en este sentido, en, en La Plata no, no hemos escuchado, no hemos tenido un eco con respecto al ordenamiento y sobre todo a garantizar eh, las condiciones de la producción. Ahora, dentro de este gran cordón que vos señalabas, por ejemplo, está el caso de Verazategui, Verazategui viene trabajando con un proyecto 2050, Verazategui 2050, donde plantea precisamente la importancia del ordenamiento territorial y de garantizar que en determinado lugar este, va a producirse y va a seguir produciéndose eh, alimentos. Y me parece que eso es fundamental. De algo que no podemos tener duda es que vamos a seguir necesitando producir alimentos. Este, y poder consolidar determinados lugares, determinadas zonas como productoras de alimentos, vinculadas de manera cercana a los lugares urbanos donde vive la población, creo que es este, clave y evitar esa, esa ese problema, ese conflicto que surge eh, por los desplazamientos. Eh, la verdad que nuestra posición es en este sentido, es, es esa, es muy clara, nosotros lo, lo vamos siempre hablando con los distintos distritos y bueno, creo que Tratando de ser breve, te mostraré un poquito un pantallazo este, de, de algunas de, de las condiciones eh, uh -huh. que, que se dan según, según los, los diferentes municipios. Uh -huh. Nazario. Bueno, eh, no, yo... Eh, ¿Cómo lo ve usted en 11 y 12 se va a hacer un congreso por la tierra eh, en, en Ezeiza? Eh, si usted está al tanto de eso, por un lado. Y por otro lado es eh, que... Hay desde el del Ministerio de acá a fin de año. ¿Qué tenemos para para eh, tema de los subsidios, tema de, de, lo, de los proyectos, tema de todo eso? ¿Se cierra a fin de año todo o queda algo para, para el año que viene? Porque de hecho... Arranco, el, el... arranco con el final, sí. con el final. Eh, Se, eh, final. Eh, ¿Se cierra todo lo que estamos trabajando este año antes del... De... Este, incluso yo creo que antes de diciembre este, vamos a estar cerrándolo este, eh, lo que no significa que no quede nada para el año que viene en el siguiente sentido porque sonaba que el año que viene no, no vamos a hacer nada yo creo que nosotros fuimos lanzando muchos programas y esos programas este, están dando sus, sus resultados y la idea obviamente es que el año que viene los vamos a volver a replicar y mejorarlas y mejorarlo también porque siempre de... Este, del, del propio programa y de su puesta en marcha se van aprendiendo distintas cosas así que este, desde ya eh, creo que eso es, es fundamental y, y sí, vamos a estar eh, cerrando el año eh, la verdad que de manera muy, muy fuerte estamos eh, planteando también un encuentro un nuevo encuentro de, de la mesa de agricultura eh, familiar de la mesa provincial, este, un, un encuentro también eh, importante estamos con un conjunto de de actividades este, tendientes a, a la finalización del año y bueno, y a continuar con, con estos programas que, que venimos llevando adelante. ¿no es cierto? Algo que este, también venimos planteando en materia de, de la agricultura familiar para ser más generales, es que agricultura familiar hay en toda la provincia de Buenos Aires. ¿no? Porque a veces también este, solo se hacía referencia al cordón eh, del Gran La Plata y la verdad que hay en toda la provincia de Buenos Aires, nosotros eso también lo fuimos visibilizando y bueno, está por supuesto el desafío de seguir potenciando es, esta actividad yo creo que este, veníamos en una condición eh, sumamente mala yo digo, de, de menos 20 ¿no? de problemas acá, allá, en otro lado bueno, creo que fuimos construyendo una, una agenda ¿no? y vos señalabas algo muy importante que es el tema eh, de la tierra este, creo que, que es fundamental ¿no? Trabajar el tema este, Del acceso a la tierra Creo que es algo este, clave Y que, bueno, antes hablamos Un poco de la producción, un poco de la comercialización este, Pero claramente Un factor estructural Es el tema de la tierra Y me parece excelente que haya este, distintos encuentros Y que empecemos a pensar Y a trabajar de manera conjunta En cómo ir este, generando soluciones a, a este aspecto Nosotros en su momento este, fuimos generando una encuesta eh, sobre los precios de los alquileres y la verdad que lo que se muestra en esa encuesta que la volvimos a replicar este año este, es eh, la inmensa riqueza que se produce en el cordón y que una parte importante va a pagar alquileres ¿no? este, y creo que eso también es un tema para, para poner en la mesa, para poner en debate cuando se habla de, de la producción ¿no? vuelvo a decir, hablábamos de los temas de comercialización hablábamos de los temas productivos este, no hay ninguna duda que también es un tema los alquileres este, y el acceso a la tierra y bueno, me parece que es un tema a, a poner en la vidriera, a poner en debate y a encontrar las mejores soluciones. Tengo última. Una, un, ah. una última. No, si la multisectorial por ahí le hizo llegar algún pedido de alguna reunión o, o, o nada. No, no, en eh, el último tiempo no, pero yo me vengo reuniendo y venimos hablando este, siempre con los distintos productores este, y, y productoras. Eh, para nosotros este, es muy importante ese, ese vínculo. Eh, por supuesto, siempre eh, cuando hablamos de la agricultura familiar, este, ahí está nuestro director provincial y el área específica. Eh, pero pero claro, por supuesto que, este, que es importante también la, la mirada eh, vía y el diálogo. Este, eso Nosotros venimos siempre hablando y dialogando sobre los distintos desafíos que tenemos Solo no, que le quería consultar es sobre el seguro seguro para Invernadero, que si va a seguir el año que viene y otro, ¿qué pasó con los caminos rurales? acá nunca nos llegó bueno eh, los, arranco con los caminos rurales eh, es muy parecido a lo que decía antes de Verazate y de La Plata eh, la función del mantenimiento el cuidado de los caminos rurales es una función municipal acá estuvo la decisión del gobernador de Axel Kicillof de aportar recursos de la provincia por encima de lo que se en los municipios y por encima de los recursos que tienen los municipios para mejorar y para ayudar a los municipios porque entendíamos que el problema era tan grave que muchas veces eh, las cuentas municipales no, no podían este, afrontar ese desafío. Así nosotros estamos trabajando en la provincia en 103 municipios. Eh, la provincia tiene 135 municipios, hay 107 que tienen producción agropecuaria, porque son prácticas agropecuarias, agrícolas, de distintas... Este, 117, perdón. Con 103 estamos trabajando en este programa. es decir que prácticamente están adheridos todos y han este, hecho sus, sus trabajos. Eh, venimos trabajando así en Verazategui, por ejemplo, venimos trabajando así en Varela. Eh, en La Plata la verdad que no hemos tenido... Este, ese eco para para generar esto Que vuelvo a decir La provincia financia Te comento el caso de Verazate La provincia financia los materiales El municipio pone la mano de obra Y con eso se hacen los caminos Y en Verazategui en hicimos 12 kilómetros, 120 cuadras Que la otra vez estuvimos este, Recorriendo con el intendente Con Juan eh, Musi y, y la verdad que es una transformación fundamental Porque lo que se hace es este, todo un sistema, un cambio digamos, este, porque por un lado se hace alteo, se le incorpora piedra el camino empieza a ser transitable en algunos lugares eran huellas y hoy son caminos o son calles este, y eso la verdad que es una transformación eh, fundamental que, que para nosotros hace a la producción eh, agropecuaria, agrícola en general ¿no? porque digo, si no es un problema que nos ocurre digo, todos lo conocemos pero vale la pena decirlo también si no, se dan dos o tres días seguidos de lluvia y es imposible entrar o sacar la producción. Este, y eso, eh, nosotros entendemos que, que hay que transformarlo. Bueno, por eso este programa eh, tan importante en la provincia. Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Ya estamos terminando. Eh, bueno, gracias eh, Javier por, por venir. Eh, la verdad, muy, muy satisfechos, muy contentos de que po podamos haber haberte hecho esta entrevista quedamos quedaremos en contacto siempre contacto con los micrófonos de Atando Corones para, para lo que quieras difundir a través de tu secretario de tu gente que está trabajando contigo eh, ¿para dónde te vas ahora? Bueno, ahora me voy para Pilar acompañando al, a nuestro gobernador uh -huh. este, para mí la verdad que un gusto estar charlando con, con ustedes, un gusto eh, Nazario, Silvio, charlar también con, con vos este, y, y la verdad que eh, me parece que están cumpliendo también un papel muy interesante con este programa. ¿no? Yo los conozco, Nazario y Silvio, sé que son productores, y la verdad que agarrar un micrófono y ponerse a difundir la situación, las condiciones de los productores, eh, es fundamental. En una ciudad donde, eh, lamentablemente, a veces no se mira la producción, y en La Plata también se produce, este, y creo que es fundamental que, que se valore eso, así que, eh, de mi parte, también una felicitación por, por la tarea que vienen haciendo. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La Javier. verdad que un placer enorme y espero que en algún momento se repita la visita. Creo que sí. A eso lo que usted mencionó, por eso le pusimos la voz de lo que no se ve. <risa> eh, Excelente. Por ahí quedaron muchas cosas en el aire, preguntas para hacerte, así que estás comprometido. Bueno, para mí va a ser un gusto sí. también. Gracias, Javier. Muchas gracias. Además. Bueno, es eh, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, que ya está saliendo de este estudio hacia seguir su agenda de trabajo. Vamos a una pausa musical.